son 4 de la mañana, 4.15 el instinto de shopping nunca duerme, ella sí la señorita sí duerme la terminal 1 del aeropuerto de la ciudad de méxico eh, es una actualización es un vídeo estamos actualizando vídeos hoy nos tocó viajar a houston y eh, son el vuelo sale a las 6.30 de la mañana son llegamos a las 3.30 son las 4 de la mañana más o menos hay bastante movimiento y esta es la terminal 1 eh, como a manera de actualización cosas diferentes que hemos visto todo el proceso sigue siendo exactamente igual lo único diferente esta vez estamos viajando por Viva Aerobus es que eh, no voy a documentar equipaje y ayer que hice mi check-in en línea ya me daba mi pase de abordar y prácticamente me decía que ya, ya podía pasar directo sin hacer las filas aquí a los mostradores eh, es la primera vez que me pasaba ya que en vuelos internacionales aunque no documentes equipaje, siempre te hacen pasar a Ventanilla, donde te revisan la documentación, como la visa, y en estos tiempos, la prueba de antígenos, que es obligatoria para viajar. Entonces, me hizo muy extraño. Eh, lo que hice fue, tuve que hacer mi fila, porque hice un cambio de asiento. Ese es un tip. Eh, ustedes, bueno, nosotros viajamos este, con la tarifa light, que así le llama Viva Aerobus, y esa tarifa no te permite escoger asiento. Lo que hace es asignarte un asiento eh, aleatoriamente o la, el sistema te, te da el asiento. Y en mi caso me había dado el asiento en la fila del medio. Entonces aproveché para que tenía buen tiempo y aproveché para tratar de cambiar el asiento. Y sí, me atendieron y ya me hicieron el cambio de mi asiento a ventanilla y ya no hubo problema. Entonces eh, pregunté y confirmé el dato y efectivamente hoy es 25 de septiembre del 2021 y de hace un tiempo para acá me decía la señorita que me atendió que ya se puede ingresar directamente aunque sea vuelo internacional, ya no te checan o al menos ya no, no lo hacen aquí si no vas a documentar lo que sería en este caso siempre me revisan la visa o me revisan la prueba de, eh, la prueba de antígenos este, ya ya no, no es necesario que te lo chequen aquí Entonces ese es un dato muy interesante Porque por lo general Y en las mañanas en este aeropuerto Es muy, muy se satura mucho eh, De hecho a mí a mí no, no me gustan los vuelos mañaneros Porque sí, sí, sí, está muy lleno el aeropuerto Nos ha tocado volar en otros horarios eh, No sé, en la tarde Y la verdad es que es mucho, mucho, mucho más tranquilo Entonces... Eh, ahí está el tip pueden hacer su check-in ya aunque sea vuelo internacional y ya pueden pasar a, a las salas eh, me decía la señorita que es probable que ya adentro en la, en la sala de última espera que le llaman ahí eh, te vuelvan a revisar o te pidan ahí la prueba y la documentación que aquí no lo hicieron entonces pero pues de alguna manera te ahorras esta fila y a estar adentro se pues está mucho más relajado por lo demás es exactamente igual, estamos en la sala F2, aquí es donde está Vivero Bus, también veo que aquí está Turkish, de este lado está United, por acá veo American, y este el aeropuerto de la Ciudad de México, para los que no lo conocen, es un aeropuerto la verdad es muy sencillo, es todo una línea recta, estamos en un primer piso, hay un piso abajo, planta baja, y de aquel lado están todas las otras eh, aerolíneas y las salidas nacionales. Originalmente esta área era para puras salidas internacionales, pero también estaba revisando que aquí ya está documento, documentando Vivero salidas nacionales también. O sea, hay nacionales e internacionales. Antes no, antes todo esto era salidas este, internacionales. Entonces esa es otro otra diferencia en esta actualización. Pero la verdad es que es un aeropuerto muy sencillo, en esta parte es donde te deja eh, tu transporte o al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, tal vez como, no sé, unos 500 metros o un poco más, al inicio del aeropuerto o a la salida del aeropuerto de qué lado está eh, el metro, también se puede llegar en metro al, y el metro llega a la T1. Si tienes un vuelo en la T2, la T2, T2 está del otro lado. Pero eh, hay un transporte, hay un, un, este, un metro, bueno no un metro, un, un monorriel, un trenecito, que te lleva de la T1 a la T2 con tu pase de abordar. Entonces se puede venir en transporte público sin ningún problema. Se puede venir en taxi o en Uber. En mi caso eh, fue Uber lo que usé. Y yo creo que es lo que recomendaría más, no sé si por el horario me agarró una tarifa bastante muy buena, aquí en México no, no, es, no es tan caro todavía el Uber, es, un, es una opción bastante, bastante buena porque pues es muy segura y muy práctica. El Uber me dejó ahí, caminé prácticamente esto y ya documenté ahí. Y esta es nuestra actualización del aeropuerto de la Ciudad de México. Otro dato. Aquí también pueden venir a hacerse la PCR. En la parte de afuera, eh, en este caso de esta, en estas salas, aquí a la derecha, hay unos módulos para hacerte la prueba de antígenos. Para vuelos internacionales en ciertos países como Estados Unidos, es lo que te pide, es, es obligatorio. Entonces, lo pueden hacer aquí en el aeropuerto. Tiene un costo de 700 pesos y te la entregan en 20 minutos. El problema que yo veo es que está eh, hay mucha gente, bueno no mucha pero sí considerable, entonces ya si no traes buenos tiempos empieza ahí a, a complicar y empiezas a correr, nuestra sugerencia es que te hagas la prueba de antígenos uno o dos días antes, te la piden con tiempo de hasta 72 horas y ya llegas directo a, a tu vuelo nosotros nos lo hicimos en una farmacia, farmacia Benavides, aquí en México te la aceptan sin ningún problema, te aceptan de diferentes farmacias, en las páginas de las aerolíneas ...te dicen qué tipo de prueba te aceptan... ...prácticamente te aceptan todas... ...todas las de laboratorios... ...o todas las de este tipo de, de pruebas rápidas... ...que hacen en farmacias y laboratorios... ...simplemente tiene que tener como el sello... ...la firma del, del eh, médico que te hizo la prueba... ...y con los datos del laboratorio... ...básicamente eso es lo que tiene que tener... Eh, ...la prueba que te, que te acepten... ...entonces... ese también es otro dato que hay que tomar en cuenta y que le sugerimos nosotros ya venir con su prueba eh, lista qué otra cosa, tenemos aquí lo mismo de este lado hay eh, tiendas, hay cajas de cambio este... tenemos también... Uh, en la zona de, de allá tenemos restaurantes muy aquí luego, luego subiendo están los restaurantes y más para allá hay bancos y más tiendas en la parte de abajo es lo mismo es rectangular, por eso les digo que el aeropuerto es muy sencillo es un rectángulo o sea es todo derecho y de hacia adentro ya son el acceso de pasajeros ya para volar, y aquí es la documentación y algunas tiendas y varias cosas ya ahí al fondo está el acceso donde pasa seguridad, ya para ingresar a las, a las salas de, de espera para subir a tu, a tu vuelo me parece que hay una, dos eh, del lado de internacional hay dos accesos este es uno y de este lado hay otro acceso para pasar puedes entrar en cualquiera de los dos eh, pero bueno en el caso de Viverobus sus, sus aviones sus vuelos están de este lado entonces te conviene más entrar aquí y de la parte de este, nacional también hay hay este, accesos de seguridad para ya ingresar a las salas de última espera otro tipo extra, bueno. De ahí estas tiendas es lo más, digamos que lo más económica. Tú actualmente puedes ingresar alimentos, lo que no puedes ingresar son bebidas. Entonces puedes comprar un refrigerio, un sándwich, un, un alimento para poder cruzar o subir al avión. Y ya que actualmente en la mayoría de las aerolíneas ya no te dan alimentos. Entonces, pues es lo más... Uh, práctico, económico comprar en estas tiendas ya que una vez que cruzas no me acuerdo haber visto, lo confirmo ahorita el dato no me acuerdo haber visto eh, tiendas de conveniencia de una vez cruzando esta parte entonces ya cruzando esa parte lo que te va a tocar comprar alimentos en no sé he visto Starbucks, Mason Kaiser y algunos restaurantes entonces ahí está otro tip Sushi puedes comprar, estoy en el Oxxo, tienen sushi, tienen sándwiches y bebidas, las bebidas si sí no las puedes subir, pero alimentos si, sí, si sí los puedes ingresar, ya pasamos seguridad y en este punto no veo alguna diferencia, todo igual, te hacen pasar por el escáner de cuerpo, tu maleta por la maquinita, este, no puedes pasar líquidos, si traes una laptop, te hacen sacarla de la maleta y ponerla en las charolas y todo lo habitual. Una vez pasando, ya hay algunas tiendas de duty free, sin importar la hora. Son 4 de la mañana, 4.15. Y esta es otra duda que tenía. Dije por el horario, dije, ¿va a estar abierto a Starbucks? Sí, sí está abierto a Starbucks, está abierto. No todas las tiendas, pero algunas de ellas sí están abiertas. Y el instinto de shopping nunca duerme. Entonces, ella sí, la señorita sí duerme. Pero el instinto de shopping siempre está despierta. Miren. Ella sí duerme. Ok. Aquí está, ya las alas. Una bueno, vez es que cruzas. Y aquí sigo viendo todo igual. Está el Mason Kaiser que les comentaba y vamos a ver si de entrada veo como una tiendita de conveniencia eso es lo que no he visto yo aproveché y ya compré mi sándwich, mi changuis. aquí está tienditas de souvenirs y otra vez se repite lo que les platicaba hasta allá todo derecho interminablemente están todas las salas y estas son las últimas estamos en la puerta 28 todavía se hay otra área que está del otro lado que es de la 29 a la 36 y aquí prácticamente está de la 27 a la puerta, puerta 1 y ya lo confirmé. ya de este lado en las salas para abordar tu vuelo no hay una tienda de conveniencia como tal están el Mason Kessel, o cafecitos, o los Starbucks, o restaurantes, o más cafés. Pero tienda como tal de conveniencia, como el LOX o 7-Eleven, si el coloca, no hay. Solo hay tiendas como de souvenirs, como esta, que venden bebidas, venden, venden, venden algunas eh, chácharas. Pero por ejemplo, no, no vi que vendieran como sándwiches. Si quisieras un sándwich, tocaría un restaurante, un cafecito como el Mason. El sándwich promedio está como en 140, 160 pesos. Y las bebidas están tanto en nuestras tienditas como en el Mason Kaiser alrededor de 60 pesos. Entonces confirmamos el tip de comprar algún refrigerio en la parte de afuera antes de ingresar ya a las salas de, de abordar Y.. Me toca ir a la sala 30, así es que vamos a la otra parte que les decía, del otro lado, entonces ya, ya vamos a nuestra sala que está del otro lado, adiós. de asiento, ahora haremos por número de pie que corresponde su este número de asiento. Y seremos aquí, y su vida aquí, su pase de la tiene la leyenda vía aquí, ahora de tomar el día en estos momentos, por favor, con su recreatoria, con su con forma de vida absolutamente llena, y su pasaporte dentro de la hora de por favor. A en el pase de abordar debe ser individual, los grupos, con parejas, no familias. Y dicen abordaje, por favor. Aquí en sala número 30, por el luz, uno cinco, dos, con el siglo XP. Recuerden también, por favor. Su parte de abordar individual, no grupos, no parejas, no familias. Muy bien, pues ya vamos a empezar a hacer el abordaje. Y los primeros que empiezan a abordar son los VIP o las personas que tienen asistencia, silla de ruedas o mayores, personas mayores. Después empiezan a abordar el vuelo de atrás hacia adelante. Uh, uno de los tips o una de las uh, este, recomendaciones que nosotros nos gusta hacer y se las hacemos es tomar un asiento de la fila de hasta atrás. Por ejemplo, ahorita yo tengo la 129, 29D. Entonces eh, voy a hacer el siguiente en abordar, o sea, el siguiente grupo porque empiezan a abordar de atrás hacia adelante. ¿Y por qué es esto? Dos motivos. Uno, cuando entras primero, eh, las gavetas de arriba o las los, este donde se guardan las maletas está muy libre, ya que se va llenando el vuelo y luego llega un momento en que no hay donde dejar tu maleta y eh, la andan poniendo por ahí este, en, otra, en otra fila o en otro lugar. Y la otra, en estos tiempos... Eh, de, anormal, de las nuevas anormalidades de eh, en, en, mi, en mi opinión si entras primero te sientes en tu lugar no está pasando tanto flujo de gente si no te quedas en la parte de atrás y ya no pasa tanta gente ya que si eres de las filas del medio o de las primeras eh, te toca que vaya pasando toda la gente este, entonces por eso es que nos gusta agarrar las filas de atrás y ahorita ya me va a tocar en el siguiente grupo eh, para ingresar, bueno, después de los VIPs. Otro dato. Si hiciste tu check-in en línea y entraste directo sin pasar al mostrador, es necesario hacer aquí esta fila para que te revisen la documentación. Eso eh, lo puedes hacer si no documentas maleta. Yo lo veo muy práctico. No documentas maleta, te vienes directo a la sala de aquí. Claro, haciendo tu cheque en línea un día antes. Te vienes directo aquí y aquí te revisan tu visa. Hablando de vuelos internacionales. Entonces, eso es, eh, yo lo veo positivo. Porque allá abajo hay más gente, ya es más relajo. Y aquí estás un poco más cómodo y más, más relajado. Hola. Gracias. Y ahora estamos llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. Ok. Dice que es la derecha. la terminal 1 y son casi la 1 de la mañana entonces está vacío cosa que es muy buena en estas épocas de la nueva a la normalidad venimos llegando de un vuelo internacional de Houston, Texas en viveros Con una de 20 minutos. Y yo pensé que iba a estar vacío. listo, ya pasamos migración, a pesar de que había mucha gente fue muy rápida, nos llevó menos de 10 minutos, ahora vamos a recoger equipaje Listo, eso fue todo, eso fue llegando y actualización de nuestros videos del aeropuerto de la Ciudad de México, adiós.